¿Cuántas comisiones conforman la Convención Constitucional? El reglamento aprobado creó siete comisiones. 1. La de sistema político, gobierno, poder legislativo y sistema electoral. 2. La Comisión sobre principios constitucionales, democracia, nacionalidad y ciudadanía. 3. La de forma de Estado, autonomía, descentralización, equidad, justicia territorial, gobiernos locales y organización fiscal. 4, Comisión sobre Derechos Fundamentales. 5, Comisión sobre Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes Naturales Comunes y Modelo Económico. 6, Comisión sobre Sistemas de Justicia, Órganos Autónomos de Control y Reforma Constitucional. 7, Comisión sobre Sistemas de Conocimientos, Culturas, Ciencia, Tecnología, Artes y Patrimonio. Para más información, ingresa a www.bcn.cl slash proceso constituyente.